Gracias, bueno, Entonces, bueno, el día como él fue que mataron a todos los muchachitos. O sea, comenzó el, el, el, el o sea, se puso en práctica el decreto de Herodes. De Herodes. Sí. Herodes el Grande, era el, el grande. Porque ellos eran varios Herodes, Herodes Antipas, Herodes Agripas y Herodes el Grande. El grande. Era una familia sí. como que fue por generación. Eh, gracias, muy buenos días a todos. Eh, agradezco a, a los técnicos ¿verdad? que nos permiten llegar hasta los hogares de la gente. Miren, hoy es lunes, eh, un día laborable que no es agradable para mucha gente porque muchos eh, venimos de la resaca del largo fin de semana, sin hacer nada. No dejar, cuando hablo de resaca no me refiero al alcohol, ¿verdad? <risa> me refiero a que uno estaba sin hacer nada y de alguna manera como sí. que el cuerpo se siente medio pesado. Pero bueno, hoy es el primer día de, el primer lunes de la última semana del de año. O sea, hoy es el primer día de la última semana del año, este lunes. Eh, en definitiva, el 2020 ha sido un año difícil y eso yo no creo que haya duda en ninguna persona, ningún ser humano. A partir del mes de marzo de este año comenzó en la República Dominicana algo que ya había ocurrido en finales de noviembre, de principios de diciembre, en, en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, que a propósito de Wuhan es una gran ciudad. Vimos unos, unos videos que se subieron a las redes eh, con una, unos edificios bueno, enormes. Wuhan es una ciudad, eh... parece capital de cualquier otro de país. Cualquier otro sí, país. Sí, sí. Una, una es impresionante. Ah, impresionante. Bueno, la cuestión es que mucha gente, eh, una gran cantidad de gente, quizá toda la humanidad ha sufrido eh, eh, grandes dolores, grandes pérdidas, una gran desazón por este año que no nos ha dejado avanzar, no hemos podido trabajar adecuadamente, cada vez que salimos a la calle estamos en riesgo de, de que nos contagie y que ese contagio termine en, en, en un entierro. Que la gente muera por ese contagio. O sea, estamos, es como si dijéramos, estamos al, a, contra la espada y la pared. Primero porque el mundo, y, men, y menos el mundo occidental, estaba no estaba preparado para una guerra bacteriológica, una, una guerra de este tipo. Y no sabíamos qué hacer. Con el tiempo se ha ido aprendiendo sobre la marcha como como, como, dicen lo, como decimos los dominicanos, la carga se arregla en el camino. Pues sobre la marcha, la medicina ha ido entendiendo el virus, el virus eh, ha podido ser este, controlado en cierto modo, pero todavía a la altura en que estamos, una nueva cepa amenaza con ser más, eh, eh, más terrible que la que nosotros conocemos. Pero bueno, en la vida no todo es malo. En la vida, los, los malos acontecimientos tienen parte buena y los buenos acontecimientos tienen parte mala. Todo obra para bien. Yo soy un hombre que me he caracterizado por, por un optimismo aprendido al fragor de la vida, de la lucha permanente. Yo soy un hombre optimista. Mi filosofía de vida es que hasta una patada en el trasero que te den te permite avanzar un paso. Y eso hay que ver la vida con esa filosofía, la filosofía de que las cosas tienen su lado bueno. Independientemente de lo que ha pasado con el coronavirus, con el COVID-19, nosotros hemos aprendido eso que acaba de explicar Jorge Peña, hemos aprendido a trabajar desde nuestras casas, nosotros hemos aprendido el valor de la familia, hemos aprendido el valor de la vida, hemos aprendido el dolor que causa perder a alguien y no poder visitarlo, perder un amigo, un pariente, o no poder ir a enterrar, sobre todo los occidentales, que enterramos nuestros, a nuestros deudos, enterramos a nuestra, a nuestra gente y lloramos en el cementerio. Y es como un acto de despedida, es como, es como digamos, eh, el momento más importante porque a, es alguien que baja del tren Recuerdo que en internet una vez andaba un, una, un video, un, un material donde decía que la vida era como un tren. Mucha gente subía a él y luego bajaba y, y así es la vida. Entonces, eh, los occidentales hemos tenido que cambiar muchas cosas que hacíamos antes que no podemos hacer. De hecho, hemos abogado aquí en este programa porque estas navidades fuesen... Un, más tranquila de lo normal, que la gente tuviera en cuenta el tema del virus, la, los contagios, el temor de que se tiene de que en enero, por ejemplo, las ocupaciones y los, y los contagios fuesen muy, muy grandes, y eso quizás eh, nos cree una situación mucho más grave en la República Dominicana. Hace un momentito, Francis, no, no sé si en el aire o fuera de él, comentaba y le preguntaba a los muchachos que no había que no había visto tanta gente en la calle el 24 de diciembre, uh -huh. es muy probable que el virus también nos haya enseñado a que cuando no es posible, no es necesario celebrar O sea, indudablemente que hemos tenido ambas cosas. Hemos tenido grandes dificultades, eh, pero también hemos tenido grandes aprendizajes. ¿Qué es lo que yo le pido a la gente que, que reflexione durante esta semana para que podamos nosotros enfrentar el año que viene con otro criterio, con otra visión, con otra idea. Tú sabes que, Amado, ya que eh, tú planteas esto, que haciendo un balance de lo que hemos perdido, eh, recuerdo, y estuve pensándolo muy detenidamente el 24, perdimos amigos, familiares, tu tú perdiste, amigo, tú perdiste a tu papá, mi, que aunque no fue mi, del COVID, pero sí, no pudimos ir a acompañar Y eso es doloroso. Solamente siete personas. Exactamente, eso te tres tres, tres hijos, tres, tres amigos y otra persona que nos acompañó. En este caso, Kime que eh, y, y mi sobrino Kime Luis se hicieron cargo de hacer todo lo, lo los, trámites, los trámites, los trámites. Mientras nosotros estábamos. Eh, velando al papi en la casa eh, y acompañando a mi madre. Pero perdimos a William García También. en el 2020, eh, 10 de enero. Luego yo perdí a un gran amigo y cliente, vegano, empresario, joven, él y su esposa en un accidente. Y posterior perdimos a Luis Joa, otro padre que me dio la vida. Es decir, que me Perdimos permit... a Pedro Fernández. Eh, sí. Y dos días después me preparaba para tener que llorar a mi padre. Y así puede. Perdimos la... a Antonio Vargas. Antonio también. Vargas, perdimos que fue perdimos. de los primeros. Ah, sí. Pero verdad que sí que fue de los primeros en este, en este trayecto que la vida no, no ha eh, permitido vivir y que debemos reconocer en la muerte, que será el, el lugar, el final, sí. y que Dios guarde y que la luz de su rostro no le falte a ninguno, en especial a nuestro padre y a ella, y los amigos cercanos. Mira, eh, independientemente de que la muerte es la conclusión lógica de la vida, y eso tiene uno que entenderlo de esa forma, pero los humanos no nos... Adaptamos a la idea de perder a un ser querido, a alguien a quien conocemos, a alguien con el que hemos estado relacionados, etc. Y indudablemente que la muerte siempre duele. Por eso, este año ha sido tan doloroso precisamente por la gran cantidad de personas fallecidas, cercanas y no cercanas, conocidas y desconocidas, pero que uno sabe que existieron o que realizan alguna labor que ha hecho que todo el mundo sepa quiénes son. ¿Qué es lo que debemos hacer? El próximo año, que se acerca en pocos días, ya dos o tres días, cosa del jueves, el, el, el, el próximo año tenemos que verlo como un año para poner en práctica lo que aprendimos de este. Pienso que es el mejor momento para comenzar a poner en práctica lo que aprendimos de este. Para ser más solidario, para ser más amigos, para ser más familia, para pensar que nuestras acciones perjudican o pueden perjudicar a alguien. Eh, este, este virus, eh, eh, la, la mejor forma de ser solidario es precisamente siendo cuidadoso contigo y con los demás. Entonces, todas esas cosas que hemos aprendido durante este año, es bueno ponerla en práctica en el 2021 y esperar que podamos nosotros enfrentar la pandemia que todavía que continuará y poder eh, y esperar la, la vacuna para que podamos vivir con cierta normalidad. Pero tenemos que aprender una lección importante aquí. Y es que nada va a ser igual que como era antes, independientemente de la vacuna. Eso va a ser así. así es. No hay otra forma de poder continuar la vida, sino con otro criterio y otra visión. Vamos a reflexionar eso y vamos a esperar que el año que viene podamos nosotros enfrentarlo con la fortaleza que se, sí, que se requiere y la experiencia necesaria y la experiencia que hemos adquirido en este terrible 2000 y de golpe sí así es feliz año para todos bueno gracias amado mira resulta que mientras eh, hablábamos me llegó el mensaje de y quiero saludar a una asidua televidente y se demuestra porque hubo alguien que Preguntó por el teléfono de la Casa de las Estufas, ella es Rosa Elba, su propietaria. Y un saludo a ella, a la familia a Vidal, quien ellos son los suegros de mi hija Chandel. Ah, Inmediatamente ya le nos manda un saludo de felicitaciones de Navidad. Bueno, muchas y gracias que para ella. La Casa de las Estufas es el 809-588-5752. No se pierde el programa, así mismo lo reitera ah, diario. Dios. Y eso lo demuestra porque inmediatamente respondió a la pregunta que hizo la amable televidente y yo le había dicho que se lo dábamos en breve. Muy bien. 5752 con el 588 a la amiga que llamó. Bien, Nancy González en el WhatsApp dice, por favor felicitarme a...